El Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre el Desarrollo Regional es un centro que se dedica fundamentalmente a dos eh, cuestiones que son sustantivas. Una es el desarrollo de investigación científica en el campo de las ciencias sociales, eh, con cinco grupos de investigación, y la otra que tiene que ver con la formación de recursos humanos de alto nivel a través de la Maestría en Análisis Regional y el Doctorado en Estudios Territoriales, eh, que evidentemente tienen la intención de formar investigadores que den cuenta de la realidad social, política, económica, ambiental de México y desde luego de América Latina. Tenemos prácticamente 30 años haciendo investigación desde el estado de Tlaxcala para todo el país y esto nos permite plantear que hay eh, buenos indicadores porque estos grupos de investigación eh, tratan de explicar temas vinculados al asunto ambiental, al asunto político, al asunto de... ...al tema eh, del desarrollo urbano, eh, regional y la metropolización, así como eh, temas vinculados a juventud y demás. Estos grupos de investigación lo que hacen es precisamente generar proyectos articuladores que se vinculan hacia el asunto de la producción de libros, capítulos, artículos y demás, y desde luego con el asunto del acompañamiento para la formación de estudiantes de posgrado a través de dos ejes sustantivos, una es la dirección de tesis y por la otra el acompañamiento para poder publicar de manera conjunta los resultados de sus investigaciones. El CISDER en general está catalogado como el centro de investigación más importante de ciencias sociales en el estado de Tlaxcala y esto tiene que ver precisamente con los miembros que integran la planta académica, tenemos un importante número de ellos que forman parte del Sistema Nacional de Investigadores, que es, digamos, el elemento donde se evalúa el quehacer científico en nuestro país, a partir de la política de ciencia y tecnología que está eh, determinada por el gobierno público. Adicional a ello, tenemos una altísima productividad, más de 115 libros, que han sido editados por este centro de investigación y también contamos recientemente con una revista científica llamada Contraste Regional que eh, trata evidentemente de presentar resultados de investigación de los académicos del centro Claxo CISDER, pero también de otras latitudes. Tenemos participaciones de académicos del país, de América Latina y también del de norte de América, pensando en Estados Unidos, en Canadá. Eh, hay relaciones con otros países. Tenemos muy buenos vínculos con Colombia, tenemos buenos vínculos con España, con universidades en Canadá y en algunos otros lugares de nuestros diferentes continentes que integran nuestro nuestro mundo. En ese sentido, el CISDER tiene mucho tiempo también participando en CLACSO porque consideramos que es muy importante. Sabemos que CLACSO es el ente, la referencia internacional más importante en la difusión de las ciencias sociales y eso desde luego que nos permite... Asegurar que lo que nosotros producimos se puede difundir, se puede discutir en otros y también sabemos que el potencial de los grupos de investigación de Claxo pues coadyuvan para el desarrollo de proyectos de investigación interinstitucionales y entre diferentes países, lo cual también nos ayuda a entender nuestras diferentes realidades eh, porque consideramos que no estamos solos, sino que en realidad estamos articulados a una cantidad de temas, eh, agenda, problemas mundiales y desde luego latinoamericanos. Entonces siempre hemos confiado en que pertenecer a Claxo nos permite eso acceder a la biblioteca virtual acceder a los grupos de investigación acceder a los diferentes cursos convocatorias para que nuestros académicos nuestros estudiantes puedan hacer uso de ellos y podamos formar una masa crítica que siga aportando para explicar en principio la realidad latinoamericana pero desde luego la realidad mundial